Como aquí podemos ver, aquí tenemos un, uno, uno de los, se puede decir, de los ensayos, tenemos uno de los, de los conocimientos que el MECA nos dio en las capacitaciones, en la asistencia técnica. Eh, es una manera de controlar la plaga, se puede decir, del papalote. El papalote es el que pone el huevo, que sale el gusano, que afecta lo que es el gusano, eh, el cojollo de la mata de maíz. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar un galón, Abrimos, les abrimos a los lados, le echamos cierta cantidad de agua y le ponemos producto asistín que huela a flor, principalmente a flor. Pues. Entonces, eh, lo ponemos, digamos, en el área donde tenemos sembrado y va a venir el, el papalote, entonces él siente el, el aroma del asistín y, y se va a venir. Se viene aquí, una vez metido él allí, en el agua, él se baja al agua y el, y el papalote se ahoga. Una manera simple y sencilla, natural, de, de controlar la plaga, de, eh, se puede decir, del, del papalote, que es la que nos afecta más en lo que es el, el cultivo del maíz, eh, de, del gusano cojoyero que le llaman. Entonces es una, una, una, una manera simple de, de, de controlar y una manera este, eh, de bajar costos en la producción de, del maíz. Eh, otra, otra de las, de las lo que aprendimos con el meca es de que podemos tomar eh, melaza con la bomba y funigar eh, el, el, el cultivo. La hormiga se sube a la mata y se come el gusano una vez lleno de, de, de miel el, el gusano y se lo come. Otra manera simple y sencilla pues y baja costo y, y se refiere de que, de que nos va a bajar el costo porque son maneras naturales que nosotros lo podemos hacer en, en, en el campo y tenemos la, los productos, se puede decir, donde lo vamos a hacer.